La senadora Angustia. No sé, ahora. Eh, repito, empiezo como terminé. Protegen lobbies de clase. Protegen lobbies al que el único poder que les queda es el económico y entendemos que esa sea la razón por la que lo defienden. Mire, Nadie ha negado que las prácticas de las que estamos hablando hoy sean legales. De lo que estamos hablando es de sobreprotección. Por esto pedimos, por una parte, regulaciones basadas en la realidad y, por otra parte, decimos que torturar, asesinar y aplaudir mientras se hace no es cultura y, por lo tanto, si manifestamos nuestro rotundo no a perpetuar estas prácticas. Se equivocan dando falsas esperanzas, además, y vamos a, ir contrastando, vamos a ir contrastando datos. Cuando les digo que hacen una defensa de clase es que el mundo rural apoya en su totalidad y la caza sostiene el mundo rural, no es cierto. Las licencias de caza menor han bajado en el último año un 25%. Las únicas que han crecido son las de caza mayor. Las de 5.000 euros por equipamiento, las de 5.000 o 6.000 euros por alquiler de terrenos. Es una cuestión de clase. Es el 1% frente al 99%. Dirán que no conocemos el mundo rural, pero es precisamente porque lo conocemos, porque sabemos que no es la caza la que sostiene el mundo rural. Tienen denuncias de los propios agricultores y ganaderos que llaman al lobby cazador su propio lobby inmobiliario en el mundo rural. Tampoco desprecien estas denuncias que hacen los propios ganaderos y agricultores. Si quieren, luego las vemos, las vemos juntas. Por eso lo que pedimos es que precisamente la caza tenga una regulación acorde con su importancia y que no esté sobreprotegida como está hasta ahora que genera puestos de caza, de que de trabajo la caza, dicen, pues miren, es cierto, 50.000 al año, es dicen, las, dicen los datos oficiales, no los datos que a ustedes le elabora FAES, 5.000 puestos de trabajo al año, la media son 1.304 euros, para lo que es el sueldo medio no está nada mal pero las contrataciones son temporales para unas 36 jornadas al año y cuatro horas para que se repartan entre los días de caza y de media veda. Ese es el grueso de trabajo que generan el modelo que han defendido siempre, el del trabajo precario. pues Tampoco es esto lo que queremos para los trabajadores. Puestos de tauromaquia, los más afortunados registrados como profesionales taurinos han sido a lo largo de los últimos diez años los matadores, porque un 23% de ellos ha trabajado. Son los más afortunados. Tampoco nos digan que generan trabajo. Solo un 23% de los animales criados en llamadas granjas de Libia se dedican a la tauromaquia. No digan que es la ganadería de Lidia la que sostiene nuestro campo, siendo el 0,16% del Producto Interior Bruto de nuestro medio rural. ¿Quieren hablar de jabalíes? Bien, hablemos de jabalíes. Es precisamente la explotación de jabalíes para la caza la que provoca los daños que ustedes están mencionando. El jabalí responde fantásticamente bien a la presión cinegética. Por lo tanto, lo que consiguen es adelantar su madurez sexual, reducir los periodos de gestación, multiplicar la población exponencialmente y provocar que los miembros jóvenes e inmaduros de las manadas se acerquen a las poblaciones y a los cultivos para alimentarse. Esto no lo digo yo, lo dicen las asociaciones veterinarias de este país. Tampoco utilicen eso. Quieren defender una raza que se han inventado para maltratarla, para torturarla y para asesinarla. La raza del toro de Lidia no existía hasta que ustedes los taurinos tomaron la raza de la que todas las razas europeas parten, que se llamaba Bostourus, seleccionaron ejemplares para maltratarles, para torturarles y para asesinarles. No se inventen que protegen una raza, se la han inventado para seguir explotando su cultura de la violencia. Proteger a los menores es un deber esencial y esto, señorías, no es una cuestión de elección. Debemos cumplir con la legislación y no exponerles eso dice la Convención de Derechos de la ONU y eso nos estamos saltando y negando desde hace un año, siendo vinculante para nosotros. Quieren alternativas, les hemos ofrecido una alternativa, les hemos ofrecido la disposición a la reconversión de un sector como el taurino, que no solo no es rentable, sino que genera una cultura de violencia perjudicial para el conjunto de la sociedad. Quieren datos de lo que se puede hacer con el mundo rural. Señoría. Y voy terminando, presidente. ¿Saben que sí genera dinero frente a todo el territorio que está ocupando la taza, la caza y la ganadería de Lidia, algo que se llama Red Natura y turismo basado en eso. 90.000 millones al año dejan esos espectadores en nuestro mundo rural. Piensen que la recuperación puede compensar por ahí, pero a su cultura de violencia vamos a seguir diciendo que no.